Hola, ¿qué tal amigas de ese pelo tuyo? Mi nombre es Azura Palacios, aquí en Instagram soy como DivinesDB. Eh, ya había tenido la oportunidad de participar para ese pelo tuyo en una entrevista que me hicieron hace algún tiempo, me invitaron aquí a la plataforma a compartir un poco mi experiencia eh, con las trenzas. Eh, había decidido darme un tiempo y estuve sin trenzas, más o menos, unos sé, siete meses o más. Y... Para celebrar que están de vuelta, eh, tengo otro video. Les invito muy amablemente para que lo vean y muchísimas gracias.